Se de nuevo producto de la suspensión de las elecciones del día 15 y la que se celebraron el, el pasado 16 de marzo, ¿verdad? Entonces, se, se está como reviviendo la parte política y yo soy de los que opino de que esto podría distraer la atención de nuestras autoridades, que para los son autoridades políticas, porque, ¿verdad?, eso no se puede dejar al mar. Entonces, quisiéramos oír la opinión de Antigua, que es la persona autorizada para hablar en este espacio de política, eh, eh, su opinión con respecto a eso ¿realmente puede la política en este momento desviar la atención de nuestras autoridades y esto podrá agravar la situación que vive el país con esta pandemia? El primero Víctor y, y amable televidente que pienso es que lamentablemente el manejo no ha dejado de tener una pisa política desde el principio con la, eh, aquí solamente hubo la desventaja de Luis Abinader que se sentó las primeras dos o tres semanas entendiendo que la cuarentena eh, no iba a ser aprovechada por el gobierno para el manejo meramente político. No quiere decir eso que el gobierno no esté haciendo lo que hay que hacer, lo debido, lo posible y lo que se entiende que se ha trazado como protocolo por la Organización Mundial de la Salud. Se ha hecho el trabajo, se ha intentado hacer el trabajo. Creo que es digno reconocerle eso a, a, al gobierno. Para un gobierno sin experiencia de este tipo, en el manejo de, de, de este tipo de, de, de pandemia, de crisis, se ha hecho bastante. Ahora, eso no quiere decir que el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana no haya aprovechado desde el primer segundo el, espacio, el escenario, la crisis... ...para la promoción de su candidatura... ...y habría que decir... ...hasta es posible... ...yo quizás hubiera hecho lo mismo... Claro. ...el error, ...el error pudo haber sido... ...en el caso de la oposición... ...de Luis Abinader... ...que se creyó... ...que realmente... ...el aislamiento era para todos... ...los dominicanos... ...es peligroso... Es, ...debe ser preocupante... ...me llama la atención... ...que en pleno... ...desarrollo... De la expansión de este virus, los políticos dominicanos hayan llegado a acuerdo para elegir, para decidir qué día va a haber elecciones, mas no han podido juntarse para definir o determinar qué hay que hacer de con todos los liderazgos políticos dominicanos para aunar esfuerzo en procura de debilitar, de cerrar, de disminuir la expansión de esta terrible enfermedad, de este terrible virus letal, mortal virus que nos eh, eh, que nos invade, es peligroso totalmente Así, de claro, acuerdo y... totalmente de acuerdo con Antiguo total gracias doctor, les repito, o les repito que es penoso que los 27 empresarios de la política dominicana hayan sido capaces de unificarse, de reunirse para decidir que el día, el día 5 de julio hay elección la Pero la vida es exacta, es, es matemática, y las cosas de Dios siempre cumplen con un propósito. Por equivocación o insinuación, el ministro de, de, de Salud Pública dice en su reporte número 27 que es necesario acrecentar las medidas de, de, de, de aislamiento. Y habla de que en junio todavía estaremos en la, en la en la fase de pico o de crecimiento, de expansión del virus. Cuando el día anterior la Junta Central Electoral ha emitido una resolución que dice que el 5 de julio hay elecciones. ¿Qué me preocupa, Víctor? Doctor, más amigos televidentes. ¿Qué me preocupa? Que aquí somos capaces aquí somos capaces, nuestras autoridades, del día 15 de junio, declarar que no hay pandemia, declarar que no Ay, hay sí. virus, estamos sanos y salvos y meternos a un matadero el día 5 de julio. ¿Cómo pasó para ahora? Que, para que volvamos a la misma situación de junio que simplemente nos dijeron que nos mantuviéramos un metro de distancia, pero eso lo dijeron en la noche, como a las 11 de la noche. ¿Quién sabía de nosotros los ilusos que esta situación de esa situación de esas elecciones nos iba a llevar a un proceso de contaminación tan amplio como el que se ha dado, como el que se ha dado. me preocupa que se hayan podido reunir para decidir cuándo quieren que lo elijamos y no para cuándo van a resolvernos el problema del coronavirus entonces la pregunta mía es antigua eh, porque ahora no, la pregunta mía años. es mejor, espérate ¿cuál es la cosa más importante en este punto? ¿Detener una pandemia o hacer unas elecciones? Hacer unas elecciones. Entonces, <ríe> la, pregunta, la pregunta mía es, Artigo, Artigo? Castaño, Castaño Guzmán, presidente de la Junta Central Electoral, Luis Abinader, el doctor Leonel Fernández Reina, y Gonzalo Castillo, y demás eh, candidatos y dirigentes políticos que eh, aspiran a dirigir los destinos de este país, no viven en este país. Eso que usted señala, de que ya se tiene más o menos tentativo que el 5 de julio se, se, se produzcan las elecciones. Más sin embargo, el ministro de Salud Pública está eh, adelantándose, diciendo que en junio, final, final de junio, podría estar esta situación en su, en su pico máximo. Sin embargo, para julio se están anunciando elecciones. El ministro de Salud Pública <risa> Otro el Ministro de la Pública pide, que es el Ministro de la Luz Pública, es quien coordina todo esto porque es quien sabe, ¿verdad que sí? Es quien lleva las riendas de esta situación, sugiere al gobierno ser más drástico con las medidas de, de, de, de aislamiento. Más sin embargo, fíjate como dice el Ministro, encargado de la, de la Comisión de Alto Nivel que maneja la situación, que el gobierno está contemplando extender el asunto del toque de queda. Entonces, ¿dónde es que vivimos, Ramón Antigua?, ¿Dónde es que vive ese grupo que yo acabo de mencionar? Que son capaces, como usted muy bien señala, que son capaces de juntarse virtual o como sea, de ponerse de acuerdo para eh, elegir la fecha de las elecciones, que hay que hacerla porque las elecciones son eh, el, el antivirus. Claro, la vacuna, la vacuna. Entonces, lo, gracias a Dios se lograron poner de acuerdo para decir qué día se van a montar las elecciones. Más sin embargo, no se terminan de poner de acuerdo cuando hay muchos de esos dirigentes políticos Diciendo que están esperando que los llamen, porque no son capaces de sumarse y aportar. No, no, que, que lo, lo, lo que está es: ¿cuál, cuál, ¿cuál de los dos da más mascarilla que el otro? Eh, en eso, no eh, son, oye, los... con, oye, ¿con qué, qué se está previniendo esto? ¿Con qué se está controlando eso? Los dos, los políticos, las fuerzas políticas de este país eh, están. Eh, eh, ¿Cómo se llama eso? En una punta de cuánta mascarilla tú das, de cuánta mascarilla yo doy. Pero eso no va se, a tener esto. Serio, mm. Pero algunos esperando que se le llame, porque aquí vino Leonel sí, sí. Fernández esperando que se le llame. Un contacto popular, un encuentro popular con quienes. ¿Eh? Entonces, explícame, para mí, con todo el respeto que me merece doctor, para mí eso es una burla, eh, a través virtual, hacer un encuentro popular, un contacto popular, a dialogar con, ¿cómo se llama?, eh, el dirigente de aquí de, de Sanobí, el antiguo, eh, señora Costa, Ahí estuvo el candidato oh, a la policía Emanuel Trinidad, ahí estuvo Eri Muñoz, eh, eh, creo que no había un médico, no recuerdo el nombre, quien participó. Ah, ¿Qué pasa? El doctor Rosa, no, Antonio Rosa, no, del Mateo Infantil del Nordeste. Que me diga cuál fue el beneficio que, que, se, que salió de ese conversatorio popular que organizó el doctor Leonel Fernández aquí en la provincia de Duarte. Adelante, Antiguo. Era la, la crisis la crisis sanitaria que vive el país, si le dan seguimiento a las últimas dos semanas desde el punto de vista político, tendríamos que comenzar a ver una, eh, una, una, una relación una relación inverbe como dicen, sutil es la palabra, una relación sutil entre, de, entre los candidatos de la fuerza del pueblo y el gobierno. Se está hablando, inclusive anoche vi un anuncio donde de Leonel Fernández se habla de capacidad y de experiencia. ¿Mm? ¿Quién uh -huh. es que ha sido el presidente de la República? yo. Yo. <ríe> Gonzalo Gon Gon tiene experiencia para manejar crisis de Estado. No, no. Si Luis la tiene. No, El Salvador. Comienzo a ver si se dan cuenta también las últimas dos y tres intervenciones de Leonel Fernández son en apoyo a la gestión del gobierno sí. y proponiendo al gobierno soluciones para resolver el problema. Yo que privo eh, que, que a ustedes le digo que, que, va, que creo yo que va a suceder sin necesidad de ser brujo. Creo que la crisis va a unificar al PLD si Luis no despierta. Antigua, sí. repita mm. eso. Por favor. Mundo, Atención, ¿eso, Atención, eso no es decabellado, ¿no? Atención, bueno, Génesis, telenor.com.br eso, eso no es decabellado, ¿no? La tenemos, crisis... Tenemos Mesías. Tenemos en este momento. La crisis se está uniendo al, al Partido de la Liberación Dominicana. Ojalá que Luis se dé cuenta. No, que va, no se no, no, no va a dar cuenta de esto. Mira, el, el, la situación es bien difícil y yo lo había comentado momentos anteriores a que Antigua mencionara eso. Estas dos pugnas, estas dos diferencias entre lo que es el Ministerio de Salud Pública y el, lo que es la, el, el Palacio Nacional, lo que es Montalvo, porque ahora el presidente del país es Montalvo, no es, no es Montalvo el presidente parece ser Yo veo a, a Nayib Bukele hablando todos los días. Tú ves a cada uno de todos los de todos los, los presidentes de Latinoamérica y algunos de, de, de los países donde están en crisis. Sí. Te habla el de Brasil, Bolsonaro. Bolsonaro. Sí. <ríe> <te ríe> <hablas. ríe> hasta, hasta Donald Trump te habla. Exactamente, <ríe> pero... Los, y, y, y por Nicaragua quién habla? Ah, eh, sí, Ortega. Tenía Ortega. ¿no? Ten ¿no? sí, Daniel no ha aparecido la primera vez en público después de esta situación. Sí. Sí, a, sí apareció ayer, vito. Vito, ¿Sí? apareció ayer. ¿Qué ¿Qué Pero, que no se sabía de él. Sí. Pero una cosa, una cosa yo digo. Eh, si yo duré ocho años sin conocerle la cara a Montalvo porque cuando lo vi no lo, lo, lo conocía eh, ocho años verdad conociendo el, el montalvo ahora es el pero bueno, ni Marquena, ahora es montalvo el, el, el que el que da las informaciones y él y es el que hace todo no serio entiendo, porque es pero... serio, porque él es quien preside la comisión de alto nivel es por eso la razón de que él es el que debe emitir la, la, las informaciones que surgen de esa comisión no, el que preside la comisión de alto nivel tiene que ser el presidente. Tiene que ser el presidente. No fue designado contando, No, tiene que ser el presidente. No Entonces, debe. Ah, tiene, no debe, no. Tiene que ser el presidente. Cuando se va a hablar de, de que yo quede hasta de, de los mili, lo militares, al primero que menciona quién es el jefe de los militares, el presidente. El presidente debe ser el que da la cara y en una situación que estamos ahora que no está ¿qué está pasando? no es que nosotros íbamos a estar fuera de la crisis eh, de, de la pandemia es que ya tenemos en esto más de dos meses y los resultados no se están viendo y mira lo que pasa tú tienes tres tipos de pacientes para hablar como médico ¿verdad? porque yo no puedo meterme en otra cosa que no sea eso lo de los otros soy especulación y hablando pluma de burro Tú tienes tres tipos de pacientes, el que llega por emergencia, hola. el que está ingresado en sala y el que está ingresado en intensivo. Yo la medida que tomo en emergencia son diferentes a las medidas que tomo en sala. Las medidas de sala son diferentes a las que tomo en intensivo. Estamos aquí. Yo evalúo y, y digo si el paciente de amerita ingreso o no. Si el tratamiento que le voy a poner no puede ser ambulatorio y tengo que ingresarlo. Cuando lo tengo en sala, digo no. El, el tratamiento que tengo, lo mantengo en sala, lo puedo sacar hacia su casa sin ningún tipo de problema. Ah, oh, no, no, no, no. Se agravó. Déjame ponerlo en intensivo. ¿Qué significa intensivo? Intensivo es que yo tengo que cambiar mis medidas minuto a minuto, cc por cc, hora por hora. Según como vaya Cambiando o viendo la mejoría del paciente y en la en la sala me puedo tomar un día, dos días, ¿verdad? para tomar una decisión clínica. Entonces, Entonces, ¿qué está pasando? Tenemos un intensivo. Si una medida, si lo que usted está haciendo en 30 días, 60 días, no le está dando resultado tiene que cambiar. Tiene que cambiar porque eso no le está dando resultado entonces, tenemos la misma medida desde el inicio de la crisis hasta ahora. Entonces. Que eso no no, no, no ha modificado en nada. Llevando esta situación, ahora en este momento, ¿verdad? Que estamos con, con, con Antigua, vamos, vamos a ir adaptando a la parte eh, política antigua. ¿Cree usted, Ramón Antigua, que esta decisión, eh, eh, esta nueva inyección eh, que se la ha estado. Eh, insertando a esta situación, eh, pueda cambiar, me refiero en el sentido de que, por ejemplo, <coughs> producto de, ese, de eso que dice el ministro de Salud Pública, de que el pico podría estar, eso no se puede predecir, podría estar, por ejemplo, en junio, cuando ya se tiene previsto eh, eh, tan tentativo de que el 5 haya elecciones en este país, ¿podría eso cambiar? ¿Cuál entienda antigua en la parte política que pueda, eh, tal vez, tocar esa sensibilidad que como ser humano tenemos todos y parece ser que nuestros políticos en lo que menos han estado pensando es en esa parte Mira, yo pienso que el gobierno eh, cuando le da el manejo político, el, el, el gobierno no, es liderazgo político, porque también de igual manera la oposición sí, sí. es un agente